Quizás un día, uno de esos días que tú me los esperes, yo pueda confesarte mi secreto y decirte en realidad que lo que siento cuando miro de reojo tus ojos negros. Abandonar para siempre este escudo que sin ser de oro en mi cara llevo desnudo y poder gritarte sin temor alguno que este corazón tan solo es tuyo. No cuidarme más de la apariencia y formar mi nido en tus pupilas locas como aquel que siembra sin temor alguno un rosal inmenso entre las rocas. Y déjame decirte que no soy cobarde, es por eso mismo que callo en silencio, porque aquel que ama, ama sin fronteras, aunque en otros brazos duerma lo que más quiera. Quizás un día, uno de esos días que tú menos esperes, yo pueda confesarte mi secreto, yo de ti estoy enamorada.